Hola, hola a todos. Mi nombre es Fernando Hernández. Saludos a mis amigos de Colibrí. Esta canción se las mando especialmente para ustedes. Espero que la disfruten. Es una canción que canté en Rayekse Teplice. Es un pueblo eh, a, unas, a unas dos horas, tres horas de Bratislava, Eslovaquia. Espero que les guste. Fue con mi mariachi sin fronteras de Eslovaquia, de Bratislava. Espero que les guste. Un fuerte, fuerte abrazo y mucha fuerza y mucha esperanza. se pone a dice que tiene una pena dice que tiene una pena que la señora, la, herida, la preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar, pasa los su real de majestad, pase que a mira no nos tiras y me vas Y no me emite la que consolar Dice que alguien me vino y se fue. Dice que pasa la noche llorando por él. La vida, tiene el La Virgen no conoce el amor Que era precioso año no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dice que, que pasa los días llorando por él. él. Dice que por pasa que la noche.